Hola, qué tal, amigos de YouTube. Bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy vamos a hablar sobre cómo decorar nuestra casa en Fantasy Life Online. Bueno, yo ya había hablado un poco de sobre cómo decorarla en el video sobre cómo construir la villa en Fantasy Life Online, pero hoy vamos a hablar un poquito más específico de los lugares donde podemos encontrar objetos para decorar nuestra casa. Bueno, básicamente, primero que todo, cuando estemos dentro de nuestra casa eh, podremos decorarla con los objetos Que tengamos en nuestro inventario ¿Cómo sabemos qué objetos tenemos en el inventario Para decorar la casa? Pues aquí, en esta opción que se llama My Cabin Le damos aquí y aquí en donde dice eh, Change Pattern Vamos ahí Y ahí es donde podemos ver todas las opciones Para decoración de la casa, ¿ok? Entonces, por ejemplo, podemos ver Todo lo que es las camas Closets, sillas, mesas Eh... Eh, decoración de interior, muros esto, y pisos, ¿no? En este caso yo no tengo nada más que estos tres que ya incluso coloqué. Sería bueno colocar una mesita, sería bueno colocar otras cositas, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo las podemos hacer. Bueno, la primera y más fácil forma de adquirir estos muebles y cosas para decorar nuestra casa es teniendo la tienda pues de muebles. ¿Dónde se hace la tienda o dónde se consigue la tienda de muebles? Bueno, acá en Village, le damos aquí, le damos en Construir y en donde dice Chops, vamos a la parte que dice eh, Grocery Store y aquí tenemos Furniture Shop, que es la tienda donde podemos comprar muebles y pues ustedes la colocan donde quieran, obviamente requiere 402. Entonces, es muy importante que tengan en cuenta eso, ¿no? Yo ya la tengo aquí. Incluso se las voy a mostrar. Incluso está al frente de la casa, curiosamente. Entonces, por ejemplo, acá le doy en la lupita. Y puedo ver, por ejemplo, los detalles. Qué tipo de tienda es. Acá me especifica de nuevo que es una, una tienda de muebles. ¿Sí? Esto, acá dice. Una tienda donde puedes comprar todo tipo de, de, de, de muebles y, y decoraciones para el cuarto. También puedes comprar esto estos muebles... Eh, de altos precios no eh, dice que para tener más opciones de decoraciones y de muebles eh, podemos subir el nivel de la tienda. ¿Dónde subo el nivel de la tienda? Ya les voy a mostrar. De nuevo en la pulupita, aquí dice level up. Esto le sube el nivel de la tienda. Pero esperen, antes de subir el nivel de la tienda, veamos qué tiene actualmente. Vamos a shopping en shopping. Yo le doy acá en Buy y me muestra: tengo de opciones una silla verde una cama verde una mesa verde una eh, silla rosa o sea el equivalente de lo mismo anterior pero en rosa y me salen unos bloqueados miren acá dice que tengo que subir por ejemplo para obtener cortinas simples a nivel 2 la, la esto eh, esta tienda como pueden ver miren nivel 2 nivel 2 nivel 2 nivel 2 nivel 3 veamos hasta qué nivel puede uno subir la tienda nivel 4 nivel 5 Nivel 5, nivel, acá hay otros de nivel 2 Ah, mira acá hay otros también de nivel actual Por ejemplo, una caneca de basuras Nivel 5 es lo máximo que podemos subir Vamos entonces, por ejemplo, a desbloquear ese nivel Ya que yo necesito comprar algunas cosas Como cortinas que no, que no tengo en la opción de nivel 1 Entonces le voy a dar Level Up Y aquí me dice que lo, lo que va a pasar cuando suba a nivel 2 ¿Qué es lo que va a estar disponible? Acá me muestra como algunas cositas que van a estar disponibles ¿Qué requiero para eso? 802. ¿Me alcanzan? Claro que sí. ¿Requiero material? Ninguno. ¿Y cuánto tiempo se va a demorar en construir? 30 minutos. Vamos a darle level up. Gracias a que yo tengo por aquí esto, mis, mis arrocitos mágicos, voy a hacer que esto se termine rápidamente. Vamos a darle... Sí, vamos a usar un, un, una bola de arroz sagrada. Y vamos a echarle una miradita de nuevo a la tienda Vamos a darle shopping Vamos a darle boy Y vamos a ver si se nos desbloquearon cosas O oh, si sí, Ya tenemos las cortinas simples, por ejemplo Tenemos incluso una alfombra simple Y esto que no sé qué es Es algo también muy similar a las alfombras Pero no sé qué es, Matt No, no identifico También podemos ahora colocarle esto papel de muro a nuestra casa por ejemplo mire aquí nos da la opción de que sea verde de que sea rosa y también que el piso sea verde o rosa entonces por ejemplo en mi caso me gustaría que verdad la pared tuviera un color vamos a ponerla de rosa <risa> vamos a comprar la de rosa vamos a comprar una nomás necesitamos una nomás listo y el piso también lo vamos a hacer de rosa para que vean cómo nos va a quedar de bonito <risa> listo entonces, como pueden ver, amigos, entre más suban el nivel de la tienda de muebles, van a poder tener acceso a varios muebles y nuevos, ¿no? Vamos a decorar de nuevo la casa. Bueno, nuevamente ya estoy en mi casa y les voy a mostrar entonces lo que les había dicho. Vamos a darle aquí. Y aquí me dice que tengo algo nuevo en muros. Incluso acá me dice, tú has colocado cero, pero tienes en propiedad uno. Vamos a ver, aquí, wallpaper, ¿no? Porque también tenemos cositas como arte. Y cortinas no aquí está mi murito Rosina. vamos a colocarlo le damos en place y miren qué belleza ya se ve aquí en rosa ahora voy a ir y colocar el suelo también acá nos dice que tengo un nuevo tipo de suelo vamos a darle y vamos a colocar place y miren ahora sí miren esta casita ya tiene un color diferente no obviamente el rosa no combina muy bien con el verde que digamos pero se ve bien no ya se ve más incluso iluminada siento yo ya no se ve esa pared tan fea que había ahí amigos míos antes de continuar sobre otras formas para decorar y colocar muebles en nuestra casa, pues les quiero comentar a toda mi audiencia, a todos los seguidos de este canal del Fidel Ibirris que les tengo un gran regalo y este gran regalo pues obviamente también es gracias a Voltrem Games y pues resulta que tengo un código especial para todos ustedes. Esto es gracias a su apoyo, por eso es muy importante que se suscriban, que sigan el canal, que sigan viendo estos videos y me comenten qué necesitan, qué requieren, qué, qué tutoriales de pronto eh, pueden servirles a futuro a ustedes, porque me van a ayudar mucho y eso podría también beneficiarnos a la final a todos. Entonces les voy a dejar el link en la descripción, aquí también va a aparecer, es FLEOXFID, todo en mayúscula, y van a obtener, adivinen qué, 60 diamantes y 3 reliquias, amigos míos. Eso es una ganga, aprovechenlo. Y sáquenle todo el juguito a ese código. Los quiero mucho de verdad. Y bueno, vamos a seguir. Ok amigos, la otra forma para obtener decoraciones y muebles para nuestra casa es a través de las profesiones. Hay dos profesiones que se encargan de esto. Que obviamente sirven para otras cosas, pero tienen una parte encargada de esto de las decoraciones de las casas. Y es la carpintería y los astres. Entonces vamos a ver cada una de esas. Por ejemplo aquí yo ya tengo mi carpintería así que voy a visitarla recuerden la carpintería también la pueden hacer acá en la opción de village pueden ir a construct van a workplace buscan eh, manufactura y le dan en carpintería es esta listo aquí mismo incluso muestra el icono del carpintero si ¿sí ven esta es una versión como mejorada, donde puedes incluso poner a ganar experiencia a tres carpinteros a la vez, creo. Y lo mismo, para la desastre, la pueden encontrar aquí, que es la Tyler Shop. Ahí está. Es esta. Y esta es una mejorada, ¿no? Las tienen que comprar y las tienen que colocar. Obviamente, eh, para comenzar, pues lo mejor es esta, porque esta te vale 300. Entonces, pues es como la mejor opción, ¿no? Como pueden ver, obviamente ya les dije, yo las tengo instaladas. Entonces aquí voy a ir y aquí le voy a ir en carpintería. Le doy acá en la opción carpintería. En el menú carpintería ustedes van a encontrar todas las recetas, todas, todas. Todas las que eh, han aprendido y todas las que tienen disponibles, pero también les va a mostrar esto las que no. Es decir, por ejemplo, acá dice que, por ejemplo, si yo quiero hacer este barril, eh, necesito ser de aprendiz en la profesión de qué? Pues de carpintería, obviamente. Entonces, es muy importante, recuerden eh, ver cómo cambiar de profesión. El video que también hice sobre cómo cambiar de profesión en Fantasy Life para que entiendan eh, pues cómo se obtienen estos niveles. ¿no? Entonces, por ejemplo, yo no puedo hacer estas porque así tenga los objetos. Si yo no soy nivel aprendiz, no puedo hacerlas. También hay unas recetas que se llaman eh, recetas jefe que son recetas con ciertos niveles de dificultad y que es importante obviamente contar con un, eh, en este caso, pues obviamente un carpintero de buen nivel para poderla esto eh, realizar y no perder los, eh, los, las, ¿qué? los elementos en el desarrollo de esa receta. ¿no? Ahora bien, como a nosotros nos importa es los muebles, vamos a esta categoría que se llama Furniture, porque si queremos ver armas, pues vamos aquí, si queremos ver herramientas, vamos aquí, si queremos ver materiales, vamos aquí. Pero no, nosotros nos interesa es hacer cosas, ¿sí? Entonces, vean esto, por ejemplo. ¿Qué debemos tener en cuenta para que podamos hacer un objeto? Primero, que contemos con los materiales. Aquí nos dice que, por ejemplo, necesitamos dos tablas. Y las tenemos, las de dos tablas de este tipo, ¿sí? ¿Las tenemos porque Aquí abajo dice cuántas tenemos en total, siete. ¿Y cuántas nos pide la receta? Dos. Este numerito aquí significa cuántas necesitamos. Ahora bien... De esta cajita, ¿cuántas hemos hecho? Aquí lo chévere es que podemos saber si ya hemos hecho una receta y la tenemos en nuestro poder o no. Acá nos dice que hemos hecho cero, que tenemos en nuestro poder cero de estas mesitas de noche. O sea, yo no he hecho ninguna hasta el momento. A menos que las haya hecho y las haya vendido, ¿no? Pero en este momento tengo cero. No tengo ninguna. Segundo, ¿yo sé que puedo hacer esta receta? Claro que sí, porque me dice aquí, craftable. ¿Sí? Significa que la puedo hacer. Cuando dice, not, not enough... Significa que no la puedo hacer, ya sea porque no cumplo con algún requisito o no tengo los materiales. Aquí me dice cuáles materiales no tengo. ¿Listo? Ahora bien, hay dos cosas interesantes aquí. Y es que si ustedes tocan, por ejemplo, un material como este que dice que yo no tengo. Si tengo oprimido un rato, ahí me sale el material. Y me sale qué tipo de materiales Y cómo lo puedo obtener. Miren qué interesante. Y es chévere porque al decirme eh, forma de obtenerlo, me facilita un poco mejor. ¿Sí? Dice que en la Drapery Shop, en nivel 2, en la tienda de los plushin viajeros, también puedo encontrarlo. Y en Elderwood, en, con, el, con la tienda de los mercaderes, también puedo encontrarlo. Interesante, ¿sí ven? Entonces me da a entender dónde puedo conseguir este material. Chévere, ¿no? O también, si ustedes dicen, ah, este material yo sé dónde comprarlo y yo tengo la tienda, pero me da pereza salir al menú, ir a buscar la tienda. No, si yo ya tengo la tienda en mi villa, solo voy acá donde dice Go to the shop y busco la tienda que yo, que efectivamente corresponde a ese, a, a bueno, el producto que estoy buscando. Eso sí, la tienen que ustedes ya tener en su villa, si no, no les va a aparecer acá. ¿Listo? Volvamos. Entonces... Aquí me dice que yo puedo hacerlo y me muestra una dificultad. La dificultad es muy importante tenerla en cuenta porque según la dificultad en la que esté ese objeto, le va a ser un poco más fácil hacerlo a su personaje. Por ejemplo, el nivel de crafteo de mi personaje es de 53 en el caso de carpintería. Por tanto, hacer este producto, esta mesita de noche, que es de dificultad 36, la podría hacer sin tantas dificultades, sin errores. O muy pocos errores y sin eh, posibilidad de que incluso pierda los materiales. Entonces es muy bueno tener en cuenta cuánto es su nivel de crafteo y que sea mayor al nivel de dificultad. Ahora bien, ¿ustedes pueden hacer cosas con mayor nivel de dificultad? Claro que sí, miren acá, de ejemplo, este, esta canequita de basura es de nivel 58 y me deja hacerla, así que yo la puedo hacer. Pero es bueno contar con, eh, de pronto, otro ¿otro, qué? otro carpintero de un nivel que sea igual o superior y que me pueda ayudar. Vamos incluso a hacerla, ¿les parece? Entonces le doy acá, la selecciono, le doy OK. Le doy que voy a hacer una, al igual solo puedo creo que hacer una en este momento. Además, miren lo, lo interesante que me dice acá. Que si la completo en el menor tiempo, o sea, con mucha rapidez, eh, puede incrementar la calidad de este, de este producto Y eso les va a pasar mucho cuando hagan otras recetas En otros tipos de, de lugares de trabajo Por ejemplo, en alquimia Si ustedes hacen en tiempo récord eh, Un producto Hay muchas posibilidades Primero, que sea de mucha calidad O sea, que tenga más estrellas Y otro, que puedan obtener más cantidad de ese producto Es decir, ustedes por ejemplo Iban a hacer solo una poción Y es posible que incluso obtengan dos pociones O tres, o cuatro, o incluso mucho más ¿Listo? Entonces tengan en cuenta eso vamos a darle en este y aquí me dan las opciones de otros carpinteros voy a elegir a esta muchacha porque miren el nivel de crafteo que tiene 309 para una dificultad como esta esto es excelente entonces voy a seleccionarla voy a seleccionar a ella como principal y voy a colocar de pronto otro de ayuda de soporte pero ya va a ser la principal porque es la que va a estar chuliadita ahora voy a darle craft aquí en craft nos dan tres opciones manual Automovimiento, que significa que el personaje se va a mover solo y yo solo lo único que tengo que hacer es los puzzles. Ahorita les voy a mostrar cuáles son los puzzles. Y la otra es full auto, que significa que ella se va a encargar de hacerlo todo. Pero obviamente ya dependerá de, llamémoslo así, de la inteligencia artificial para ver qué resultados obtenemos. Si ustedes son de esos que no les gusta mucho hacer la parte de los minijuegos, esta opción es perfecta para ustedes, pero yo les voy a mostrar la forma manual. Aquí en la forma manual me, van, me dicen Crafted Start Entonces yo por ejemplo primero tengo que deslizar Mi personaje al, a la derecha ¿no? Ahí ya lo deslice a la derecha Le doy Hold que es mantener Ahora de nuevo me dice deslícelo acá Aquí y de nuevo otra vez deslícelo allá Y aquí por ejemplo nos dice que Tap Es decir que cuando el circulito llegue ahí Tocamos, tocamos Entre más Perfect mejor Aquí, por ejemplo, es solo tocar varias veces. Aquí uno nos pide que volvamos aquí. Tap, tap, great. De nuevo, tap, tap, great. De nuevo, tap, tap, great. Y aquí nos dice tap, tap, tap, tap, tap, tap, ta, ta, ta. Vamos a hacerlo, vamos a lograrlo. Vamos a lograrlo. Ta, ta, ta, ta. Ay, ah, 95%. Bueno, llegamos al 95%. Eso significa que no hicimos el objeto, no cumplimos con el tiempo de hacerlo. ¿Y qué pasa? Perdimos los objetos. Si ¿Sí se dan cuenta, por eso la importancia de que su personaje cumpla con buenas condiciones para hacer el objeto, si no lo van a perder. Entonces le voy a dar aquí, reintentar. Vamos a darle confirmar y de nuevo nos dan la opción de empezar a crear el objeto. Entonces vamos para allá primero. Y aquí es hold, mantener, ¿no? después aquí la siguiente tap tap tap incluso arriba el, eh, como pueden ver la barrita nos muestra cuáles son las siguientes funciones que ya tiene que cumplir y por ejemplo en las de martillar es solo tap tap tap ahora de nuevo volver aquí a la sierra mantener lo logramos, mantener de nuevo vamos a la sierra bueno a la otra sierra que es solo tap en el momento en que toque el círculo ¿no? ¡Ay, me quedé ahí! Hold, De nuevo Y lo completamos 100 En 18 eh, Nos faltaban 18 segundos Vamos a ver qué nos dieron Bueno, parece que lo obtuvimos de una calidad Normal, creo Porque es de una estrella Pero completamos nuestra canequita de basura Y ya es nuestra, ¿no? Aquí nos sale como la calidad que la, que la obtuvimos. Y aparte nos dan la experiencia pues, para nuestros personajes, que eso es muy bueno también. Recuerden que hacer cosas les da experiencia porque es propia de su, de su profesión. ¿no? Este mismo principio que vimos con la carpintería aplica también, en el caso obviamente, de los astres. Si vamos de nuevo aquí a la, al lugar de trabajo de los astres, vamos a ver aquí también en Furniture. Las recetas que tenemos, miren Si se dan cuenta, por ejemplo, podemos hacer el oso de peluche Los osos de peluche, por ejemplo, los se pueden encontrar en la tienda normal de Decoraciones de la casa Esos solo se pueden hacer O si no estoy mal, también hay algunas tiendas que ustedes, eso sí, ténganlo en cuenta Hay otras tiendas regadas por el mundo Por ejemplo, la de los, la de los plushings Que estas tiendas eh, y los mercaderes eh, pueden tener también objetos para su casa que ustedes no van a encontrar en la tienda que colocan en su villa. Y es bueno, pues que tengan en cuenta eso para que compren objetos interesantes. Entonces, por ejemplo, ¿qué podemos hacer acá? Ah, dice que puedo hacer esto. Uy, no, ninguna de estas la tengo. Ah, sí, miren, puedo hacer esta. Esta, esta, esta pequeñita. Vamos a hacerla, vamos a hacerla. Es como una alfombra, necesito solo tres de estos y tengo cuatro, así que... Me sirve. Y vamos a escoger a alguien que tenga pueda superar esta dificultad, que sería ella. Es de nivel 100 de crafteo. Y vamos a ir con apoyo de esta. Vamos a darle... Ah, vamos a probar el modo automático para que ustedes mismas lo, lo puedan ver cómo sería el modo automático. Le voy a dar craft y van a ver. La cuestión con el modo automático es que siento que la máquina lo hace como a su ritmo. Entonces no lo hace tan, tan veloz. Y pues de pronto no va a obtener uno. Si uno quiere obtener un ítem de súper, súper calidad, no lo va a obtener de, este, de esta forma automática. Si ven que, por ejemplo, el tap que hace aquí el personaje es como a la velocidad que él quiere hacer. No es tan rápido realmente. Entonces aquí ella cumple con las tareas. Ahí, por ejemplo, se equivocó ahorita en una. La dejó pasar. Mira, ahí la dejó pasar. si ¿Sí ven? Entonces lo hace a su ritmo. No es tan perfecto como quisiéramos. Y creo que es obviamente intencional. Pero esto es lo chévere del juego, o sea, ustedes pueden tener la opción de automático o si ustedes mismos quieren hacer el objeto. Yo lo recomiendo cuando quieran hacer un objeto del cual esperan una gran cal calidad, especialmente con las armas, que lo hagan manual, que practiquen mucho y verán cómo pueden obtener armas de gran, gran calidad. Listo. Miren, ahí nos salió el objeto que tuvo y el tipo de calidad con la que lo obtuvo. Aquí no nos sale. Aquí está la experiencia que le dan a nuestros personajes. Y listo, amigos míos. Vamos a ver si esos objetos realmente los tenemos ahora. Vamos a colocarlos en la casa. Bueno, estamos en la casa y vamos a ver esos objetos que obtuvimos. Mire, aquí está. Decoración interior. ¡Oh, sí! Nuestra canetiquita de basura Ya la tenemos, la que hicimos, miren Y yo la puedo colocar donde se me dé la gana La voy a colocar aquí ¡Listo! ¿Y ahora qué más tenemos? Veamos qué más tenemos por acá ¡Para el suelo! ¡Oh, sí! Tenemos esta, esta pequeña como alfombra La vamos a colocar como aquí, podría ser Se ve un poco rara, no Vamos a girarla qué les parece amigos míos miren cómo quedó mi casita al menos ya tenemos una alfombra y tenemos un cubo de basura o si no esto se nos vuelve un basurero ok amigos y la tercera y última forma de conseguir de pronto algunas cositas más para la casa de pronto de forma más rápida es con los mercaderes que podemos a veces encontrar por ahí en algunos eh, puntos del juego o los plushin que también son mercaderes eh, viajeros si por ejemplo yo lo di acá a este plushin puedo ver sus objetos y obviamente ellos tienen cosas revueltas. Miren, incluso acá tienen una opción exactamente de curación de la casa. Y miren. Miren. Miren lo que me ofrece. Miren. Incluso él tiene el Teddy. El Teddy no lo podemos encontrar en la tienda normal nuestra. La, la, él la tiene. O a menos que lo hagamos en, en, en, el, ¿qué? en el lugar de trabajo de los astres. Si se dan cuenta, entonces, por ejemplo, miren, aquí lo podemos obtener. Aunque obviamente nos pide 502 y yo tengo 432. Así que, bueno, lamentablemente no puedo. Pero... Pero bueno, ya creo que eso es todo por hoy amigos, espero lo hayan disfrutado, espero estén creciendo mucho en Fantasy Life Online. Mejor dicho, quiero que me cuenten cómo van sus personajes, qué nivel tienen, hasta dónde ya han llegado de la historia, qué han explorado, qué es lo que más les ha gustado. Y por supuesto, no olviden ese código que les compartí, es para toda mi audiencia, para todos los suscriptores. Por favor, sigan el canal, sigan creciendo, inviten a sus amigos a que sigan el canal porque podemos tener más sorpresas eh, más adelante. Entonces, de verdad, muchas gracias por haberme acompañado. No olviden darle like, comentar y suscribirse. También dejaré el código en la descripción y en un comentario. Muchas gracias por haberme acompañado y bye bye.